Jesús hace una limpieza en el templo Una historia de la vida de Jesús Un día Jesús fue al templo El templo era un edificio similar a una iglesia de nuestros días Dentro del templo habían muchos puestos de venta de animales y mesas de cambio Cuando Jesús vio lo que estaba sucediendo se enojó se acercó a los puestos de venta y soltó a los animales. Este debería ser un lugar para buscar a Dios. Y ustedes lo convirtieron en una cueva de ladrones. A los líderes del templo no les gustó para nada lo que Jesús había hecho. Porque ellos tomaban ventaja de las ventas. Así que comenzaron a tramar planes para deshacerse de Jesús.